Se ve que se puso ahí caliente la cuestión y alguien terminó con el cinto arrancado. nos están viendo, buenas tardes, buenas noches no sabemos a qué hora van a estar viendo esto pero bueno, acá estamos, arriba de la camioneta como verán, no es el mejor día para mi flequillo, pero lo llevo como puedo en todos los videos anteriores van a notar que tengo el flequillo cortado, siempre corto y dije, bueno, no me lo voy a cortar más por lo menos por un tiempo y ahí lo voy llevando con mucha personalidad, pero como puedo, como pueden ver Así que vamos a ver cuánto duro sin cortarnos el flequillo. Nico se está cagando de risa porque sabe que me agarra la loca, agarra las tijeras y lo corto. Todo. Y lo corto todo. Estamos arriba de la camioneta en este momento. Mucha gente nos preguntó qué onda que salieron con la camioneta. Consiguieron las cubiertas con clavos. La verdad es que no. Estamos con la camioneta pero porque prácticamente no hay nieve en la ciudad. Hoy es 22 de julio y las cárceles de Ushuaia Así. Y la nieve que hay, es esa que se ve. Allá. En la zona de los valles y afuera de la ciudad hay mucha más nieve que acá. Acá está como bastante más limpio también porque hay muchos autos, hay mucha gente, muchas casas y todo eso emana temperatura, entonces se derrite más rápido. Además tiran sal en las calles con agua para que no puedan andar. No es muy bueno para los autos, pero bueno para que se limpie rápido la calle. Esto también es Ushuaia en invierno, es mostrarles cómo es, porque mucha gente piensa que todo el tiempo Ushuaia con nieve va a ser así o así, o así, pero esto mucho barro también es invierno en Ushuaia. En este momento estamos yendo a cargar la soil porque si bien no estamos andando mucho con la camioneta, Nico la prende todos los días, entonces consume. Así que aprovechamos que podíamos andar y vamos a ir hasta la estación de servicio. Les vamos a mostrar cuánto está el litro de soya acá en Ushuaia, que se es algo que nos preguntan. Que, se supone que debería ser el precio más barato de todo el país, del río Colorado para el sur va bajando, y Ushuaia debería ser algo más barato. Nos interesa saber mucho cuánto está en sus lugares, teniendo en cuenta que próximamente vamos a salir a la ruta. No sé si fue la mejor idea dar vuelta a la cámara así en vez de filmar, pero bueno, novatos. Esta de acá es la clínica, el otro día les contamos del hospital. Mucha de la gente que fue evacuada del incendio del hospital la mandaron para acá y después a otros centros de atención primaria acá de Ushuaia, pero esta es como la clínica más grande de la ciudad de Ushuaia, por así decirlo, y la más completa, pero es privada. Esto también es el que de Ushuaia, de llenas de hielo. Y ese que está ahí es el hospital de Ushuaia, que es el que se quemó y... Ahí ya están empezando a trabajar de nuevo en la reconstrucción, parece. Hay un bichito en la puerta. ¿Sí? Otra de las misiones que teníamos hoy era venir a OCA. Vinimos a buscar un paquete, ya les vamos a mostrar bien qué es. Tuve que venir a grabar hasta acá porque hay unos niñitos ahí, todos revolucionados. La idea es que vean qué nos llegó, que está súper, pero súper lindo. Ya cargamos combustible, 2.000 pesos, 25 litros. Más o menos, ese fue el promedio. medio. Voy a aprovechar que Nico está en el correo para ir a un lugar que a mí me gusta mucho. ¿Vieron que en todos lados hay esa casa que vende chucherías de todo tipo? Bueno, en un sueño no podía faltar y se llama Free Store. Si sos de Ushuaia seguro pasaste por este local porque encontrás absolutamente de todo. Aproveché que Nico estaba en el correo para pasar por acá y comprar algunas cosas para la camioneta. Miren qué buenos estos para colgar cositas. Nico, ¿se quiere llevar todo cada vez que viene. Hey, es que de chico, venir al free store era como ¡fua! Hay de todo, literal, hay de todo Ahora somos relativamente grandes y nos interesa toda esta parte que es de bazar, cosas de limpieza y todo eso Pero cuando eras chico, lo ideal era ir a la parte de arriba La parte de arriba era... Vamos a la parte de arriba Lo que tiene increíble este lugar es que, si bien, como vieron, por ahí son cosas, no sé, de segunda marca o de una calidad más baja que los juguetes caros, hay mucha variedad. Entonces, cuando éramos chicos era increíble porque por ahí con nada llevabas algo a tu casa. Ya venimos a comprando pero por ahí en otro video les mostremos las cosas que ya compramos para nosotros cada vez que compramos algo es, un es una super emoción ya sea algo mínimo no sé comprar sí, los sí. cubiertos y es como es un montón cubiertos? porque ya queremos ponerlo ya queremos salir y es parte de los utensilios que vamos a tener en la casa y además fuimos a buscar esto así que les vamos a estar contando un poquito de qué se trata esa caja que fue a buscar disfrutado las tomas anteriores dentro de FreeStore como disfrutamos nosotros porque a nosotros nos encantan esos lugares sí disfrutamos mucho ver chucherías solamente ver porque ¿Por hay no, cosas no... raras que nunca viste en la sí o oh, los juguetes los juguetes son increíbles igual está mal que los juguetes sean tan caros vamos a decir eso no deberían ser tan caros todos niños deberían tener un juguete Cuando estaban restaurando en San Cristóbal, que es el barco que se ve ahí atrás, traían máquinas y todo eso. Y resulta que nunca pensaron ver cómo iban a estar las mareas para esos días. Y nada, la marea subió un montón y la máquina hizo pum y se cayó al agua. Vamos a dejar una foto para acá si encontramos. Se ve que se puso ahí caliente la cuestión y alguien terminó con el cinto arrancado. Mañana es mi día porque mañana me vacunan, el otro día lo vacunaron a Nico y mañana me toca a mí. Así que tal vez mañana filme un poquitito cómo es esto de irse a vacunar acá en Ushuaia, ¿no? Esta caja viajó un montón, son las cosas que pasan cuando uno vive en el culo del mundo, así que vamos a ver qué hay adentro. Ese es todo un tema de los envíos acá en Ushuaia porque muchos locales te dicen envíos a todo el país excepto Tierra del Fuego. Bueno, y nos llegaron estas increíbles riñoneras de huella. Son de una marca de fabricación nacional con la que trabajamos hace un tiempito. De hecho, las mochilas que usamos en casi todos los últimos videos para andar en la ciudad son de huella también. Acá, por acá, ahí. Estamos muy contentos de poder trabajar con marcas nacionales. Y además de eso, tenemos dos noticias para darle. La primera es que se viene un sorteo de una riñonera como esta, pero en color negro, en nuestra cuenta de Instagram. Así que vamos a dejar acá la cuenta para que vayan viendo y estén atentos. Y además de eso, tenemos un código del 10% de descuento en todas las cosas de huella en la tienda. Con el código Chillan create, lo ponen al final de su compra y tienen un 10% de descuento. Así que súper buena onda. Esperamos que lo disfruten. Y además, miren esto: está muy es una roja, bien flama. Calquitos, Uy, eh. esto, esto a mí me encanta. Suma un montón. Me encanta. Los detalles que tienen las marcas de darte cositas lindas a mí me encanta. Y después vienen no, con esto: mirá. una fotito. Tremendo Y están hechas de cordura O sea que les puede caer una nevada encima que no se mojan Eso está buenísimo, principalmente para, para acá Que andamos <risas> afuera, llueve, nieva y no se te moja nada de lo que tenés adentro Así que hoy vamos a estar un poquito más facheros con nuestras riñoneras para todos lados Y equipados Saliendo a la interperia y todo <risas> Gracias Gracias huella, de verdad, gracias Miren esto, un papel no saluda Ey, Es un detalle hermoso, eh ¿quién ¿Quiénes ahí? somos? ¿Quiénes somos como marca? Oh, bienvenidos a la familia Huella. Me van a hacer llorar, de verdad me van a hacer llorar. Ya que dijimos familia, vamos a decirle feliz día del amigo a toda la gente que está acá atrás siempre, sí, atrás de esta verdad. comunidad que se formó. En Argentina se festeja el 20 de julio, no en todos los lugares del mundo es igual, pero feliz día a todos los que están ahí bancando este proyecto desde el día cero y a los que se están sumando a poquito, de verdad gracias por bancar. We'll mm be -hmm.